Bueno, y la última perla del uribismo, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, es que los rusos eligieron al gobierno de Gustavo Petro. Los rusos rusos, los rusos de Rusia. María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, junto a todo ese uribismo que hacen parte de esa oposición que realmente no sabe ser oposición, de esa oposición que lo único que quiere es inventar mentiras y mentiras y mentiras tras mentiras, pues lo último que salen diciendo es que los rusos fueron los encargados de eh, inclinar la balanza a favor del presidente Gustavo Petro para que fuera electo pues, presidente de Colombia. Desconocen con esto o quieren hacer desconocer con esto que fue el pueblo colombiano quien por primera vez en la historia pues a través de las urnas logró cambiar el país y por primera vez elegir a un presidente realmente popular que por primera vez en la historia pues el pueblo eligió a un verdadero presidente para que lo representara y para que gobernara para ellos ¿por qué no hablan entonces de las nóminas paralelas? ¿por qué no hablan de toda esa cantidad de personas que se supone están dentro de una cantidad de nómeras, nóminas paralelas que le han costado al país millones y millones y billones y billones de, de pesos? y dentro de las cuales pues están sus familiares, están sus amigos, dentro de las cuales hay empresarios, dicen que periodistas, yo me supongo que sí, porque eso es verdad, influenciadores y quién sabe cuánta más gente que nosotros ni siquiera suponemos que hacen parte cercana de la política y pues que han estado cobrando por décadas y décadas unos salarios sin trabajar, sin aportar al país y viviendo única y exclusivamente en la teta del Estado. Porque es que a eso fue a lo que se dedicó eh, el gobierno del uribismo desde que Uribe fue presidente hasta este, este último presidente que fue Duque y todos los otros presidentes que hubieron de ahí para atrás a gastarse en la plata del Estado. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de todos los miles y miles y miles de millones que se sí han logrado comprobar en estos cinco meses meses de gobierno que se perdieron, que se robaron durante este último gobierno de Duque? O sea, de eso nunca quieren hablar. Pero para tergiversar y pa, aprovechando que tienen un periodismo tradicional, un periodismo tradicional que les hace el juego a ellos y que ahora pues hasta grupos armados eh, guerrilleros les hacen el juego también porque pues ahora dicen que vamos a hacer proceso de paz sin, tener, <ríe> sin dejar de disparar los fusiles. Pues aprovechando todo eso salen con todas estas mentiras y dicen que los rusos eh, pues están detrás de la elección del presidente Gustavo Petro. Esto es terrible. Esto es terrible, pero a la vez comprueba que ese tipo de personas que no son inteligentes, que ese tipo de personas eh, que lo único que quieren es distorsionar, pues también han sido las personas que nos han gobernado desde siempre y que por eso el país está como está. Colombia está como está porque esa gente que hoy dice todas estas huevonadas desde la oposición son los mismos que han dicho las mismas huevonadas, pero desde el gobierno por décadas y décadas y décadas. Tenemos que parar esto, tenemos que continuar, salir adelante, apoyar al gobierno, no ser arrodillados, hay que ser críticos. Ya lo dijo el presidente Gustavo Petro, la crítica pues hace que el gobierno también funcione bien, sin exageraciones y sin, y sin arrodillamientos. Yo creo que tenemos que saber manejar un equilibrio. Nosotros quienes estamos en redes sociales, pues tenemos ese trabajo. Quienes hacemos un activismo político, no solamente estamos llamados a mantener un activismo que siga cambiando en campañas electorales la situación en Colombia, así como se cambió la presidencia y el Congreso, ahora pues hay que cambiar... Eh, la regi las regiones, hay que cambiar alcaldes, gobernadores, diputados y asambleas sino que también hay que ejercer control político, el control político no se ejerce única y exclusivamente cuando uno está en la oposición, antes cuando somos gobierno es donde más hay que ejercer el control político y dejar de estarle haciendo el juego a todas esas babosadas y pendejadas que los otros andan diciendo entonces les mando un abrazo los saludo, los quiero mucho suscríbase a mi canal de YouTube, síganme en mis redes sociales, me encuentran por todas mis redes sociales como Jenner Usuga y estamos aquí, frente al cañón, pendientes, trabajando, luchando, haciendo una crítica constructiva, una crítica que nos ayude a hacer cada día un mejor país, no se arrodillen, no aplaudan todo, tampoco critiquen todo por criticar, mantengamos un equilibrio y ya vemos que entre todos pues, podremos asumir la responsabilidad de construir este país, hay que seguir construyendo todos los días, 24 horas al día, mientras tengamos nosotros conciencia y mientras tengamos existencia eso es importante, un abrazo para todos, los quiero mucho, chao chao